Buenas tardes. En nombre del Centro Documental de la Memoria Histórica les doy la bienvenida a este acto de presentación del Museo Virtual de la Mujer Combatiente. Quiero agradecer también y expresar mi agradecimiento a los directores de este proyecto, Gonzalo Berger y Tania Bayó, por haber accedido a presentarlo en Salamanca. Tuvimos noticia de él a finales del año pasado, porque... ...bueno, teníamos, habíamos tenido noticia antes porque son, vamos a decir, casi habituales del archivo... ...y nos solicitaban muchas imágenes digitales para este proyecto... ...pero bueno, nos llegó la invitación para participar... ...me parece que fue una presentación en la Universidad Complutense... ...y dijimos, era de un día para otro, dijimos, no, yo creo que lo mejor es presentarlo en Salamanca... ...cuando tengamos un, un poco de tiempo. Y también quiero agradecer al director general de Memoria Democrática... ...de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática... ...por estar hoy aquí con nosotros... ...que no es fácil porque suelen tener una agenda muy apretada... ...pero ha hecho un esfuerzo por conocer el archivo... ...por conocer el centro... ...por ver la exposición de Largo Caballero... ...y también por estar en esta presentación. El Museo Virtual de la Mujer Combatiente... ...tiene como objetivo crear un espacio histórico... ...pero también visual y educativo y se basa en un proyecto de investigación sobre las mujeres en guerra, vida y legado de las mujeres combatientes en la guerra civil española. Para ello, han rastreado un buen número de centros de documentación y de archivos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero también archivos de carácter provincial, local, y junto con estas aportaciones han sumado otras, de archivos particulares, así como de entrevistas... ...y lo que se trata es de analizar estas mujeres que participaron en unidades militares durante la guerra civil... ...y recrear así sus experiencias vitales. Diego Blázquez Martín es doctor en Derecho y licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 2007 es profesor titular de Filosofía del Derecho de dicha universidad y miembro del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Cuenta con varios libros y diversas publicaciones académicas sobre la historia y la teoría de los derechos humanos, además de colaborar puntualmente con algunas publicaciones periodísticas. Acumula amplia experiencia institucional en labores de asesoramiento y coordinación, habiendo formado parte de los gabinetes de la ministra de Igualdad desde el año 2009 al 10, la Secretaría General de Política Social en el año 2011 y de la Alcaldía de Madrid del 2016 a 2018. Cuenta con experiencia internacional, destacando especialmente su trabajo desde el año 2012 al 2016 como consejero residente en Túnez y Marruecos, y en la actualidad es el director general de Memoria Democrática de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y memoria democrática. Tania Bayó es cineasta, ya estuvo en otra ocasión, llenó la sala con su libro y su documental sobre La sin sombrero y es escritora e investigadora. Autora de diversos libros, La sin sombrero, querido diario, hoy ha empezado la guerra, coeditado con Gonzalo Berger, Ocultas e Impecables, La sin sombrero 2, Las combatientes, la historia olvidada de las milicianas antifascistas, ...alicia y las sin sombrero... ...y codirectora de los proyectos de impacto... ...las sin sombrero y las mujeres en guerra... ...directora también de documentales... ...como el caso Wanninkoff, Caravantes... ...las sin sombrero y Milicianas... ...y por último Gonzalo Berger... ...es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona... ...docente universitario... ...y miembro del grupo de investigación Nexus UPF... ...autor de varios libros, artículos y monografías... ...está especializado en la guerra civil y el fenómeno del voluntariado en los conflictos europeos contemporáneos. Es investigador principal en proyectos, en concreto uno del Archivo Nacional de Cataluña sobre las milicias antifascistas en Cataluña y Mujeres en guerra, vida y legado de las mujeres combatientes en la guerra civil española. Y codirector del proyecto Espacios de la Batalla de Mallorca, recientemente ha sido también comisario de la exposición no pasarán 16 días, Madrid, 1936, y guionista y productor del documental Milicianas y las sin sombrero 3, las exiliadas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y tiene la palabra el director general de Memoria Democrática, Diego Vlázquez. Buenas tardes a todas y a todos. Eh, muchas gracias, director Manuel. Eh, Tania, Gonzalo, muchas gracias por, por haberme invitado. Eh, la, le decía a Tania que qué envidia me daba porque, claro, me presentan y dicen un, un rollo de cosas aburridísimas y luego llega Tania y dice, es cineasta. Y he sentido una envidia porque, o sea, que me, me parece maravilloso que te definan así. Yo creo que me he equivocado porque es fantástico. Hacemos una película juntos y al siguiente currículum… Vamos, te lo firmo ahora. <risa> <risa> eh, bueno, es, es, es un lujo poder compartir eh, eh, mesa aquí en el Centro Documental de Memoria Histórica, estar en Salamanca. Es una ciudad a la que quiero mucho por, por muchas razones y, y bueno pues por las experiencias que hemos tenido que pasar todas y todos en los últimos dos años, pues a mí me coincidió el, el, el tener esta responsabilidad con el inicio de la pandemia. Entonces, bueno, todo han sido dificultades y me alegro mucho de eh, que haya coincidido por fin esta ocasión de, de poder compartir con el enorme y magnífico grupo de profesionales de mujeres y hombres que trabajan aquí en, en el archivo y, y en el centro. No es la primera colaboración que hacemos. En estos años, hemos, estos dos años y pico hemos trabajado mucho con ellos, con el, con el subdirector de archivos, que tenía que estar en la mesa, pero, pero no, no ha querido. No sé dónde, por dónde estará Severiano, pero, bueno, eh, hemos trabajado mucho con ellos. Eh, es un cuerpo y es una función de la Administración General del Estado esencial, que hacen muchas veces un trabajo oculto, pero que, como se suele decir, los archivos son las murallas de la memoria. Son los elementos públicos que garantizan realmente que luego se puedan hacer políticas de memoria y que conservan la memoria colectiva, oficial e institucional. Por lo tanto, son una parte esencial del, del corazón y del, y del Estado. Eh, además, eh, pues tengo la suerte de venir a participar en la presentación de este, de este proyecto magnífico, que es uno de los, de los muchos que hemos apoyado eh, en la recuperación de las subvenciones para proyectos de memoria democrática. Y es un buen ejemplo del dinamismo que queremos imprimir y del dinamismo que tiene la sociedad civil española para este tipo de cuestiones, la sensibilidad que hay y la necesidad que hay de eh, aproximarse a estas cuestiones del de pasado traumático español y de los, eh, digamos, problemas que tenemos con nuestro pasado reciente y la necesidad que hay de abordarlos. Y además, triple suerte, porque además eh, incorpora un elemento que… Eh, para nosotros es esencial en la política pública de memoria eh, que queremos llevar a cabo, que se, ha, digamos, se resume en el cambio, en el cambio semántico de, de memoria histórica a memoria democrática y que precisamente prefiere, eh, pretende dar esa visión dinámica, esa visión de constante evolución, no solo fijarnos en un momento histórico concreto, sino lo llamamos memoria democrática porque es la historia de la construcción de la democracia. Y un elemento fundamental para poder hablar de memoria democrática es, precisamente, la memoria y el papel de las mujeres en la construcción del discurso democrático. Me da mucho apuro hoy tener que hablar de esto, porque está Soledad Murillo, que, que además de una persona a la que admiro, he trabajado mucho con ella, he tenido la suerte de, de, de abordar ...estas cuestiones de la igualdad de género con ella... ...y con otras dos mujeres de las que he aprendido muchísimo... ...como son Carmen Calvo y Viviana Aido. Y bueno, pero hoy me ha tocado tener que hablarlo... ...así que espero hacerlo, hacerlo bien. Pero bueno, para nosotros esta es una, esta es una eh, cuestión trascendental... ...porque la construcción de lo que hoy entendemos... ...como Estado social y democrático de derecho... ...tiene que tener como eje fundamental... ...la mitad de la población, que son las mujeres... Hay un, el ejemplo más claro es con el sufragio. No podemos hablar de democracia verdadera hasta que no está el 100% de la población votando. Lo otro, pues, será una evolución hacia la democracia, porque esa es, digamos, la dimensión esencial del, eh, de la aproximación que queremos dar a las políticas de memoria democrática, que es no solo que es una evolución desde el pasado, sino también que tiene una proyección hacia el futuro. La democracia no es un sistema que se perfeccione en un momento y que ya se tenga que mantener, sino que hay, hay un ejercicio de ciudadanía crítica y exigente que tiene que seguir construyendo. Y el feminismo y la igualdad entre mujeres y hombres es parte esencial de esa dimensión crítica, evolutiva y de construcción de la democracia. Así que, por todo esto, muchas gracias por el trabajo y muchas gracias por invitarme. Yo, eh, la, el trabajo que, que lo conozco, eh, eh, lo presentaron ya en una ocasión en Madrid y, además, he tenido la ocasión de, de verlo con ellos en, en algunos otros momentos. Y, bueno, todos ustedes lo pueden ver porque está en, en Internet, eh, pues me sugiere muchas cuestiones. Bueno, yo, como soy también profesor de universidad, me veo siempre… Cuando, sobre todo cuando intervengo en este tipo de foros, un poco en la contradicción de cuando estás ocupando un puesto político que tienes que hacer un poco de propaganda de lo tuyo. Y al mismo tiempo tengo el corazón de académico y digo, bueno, tengo que hablar un poco en profundidad. Gracias a Dios. ...existe Weber, que nos diferenció entre el político y el científico... ...entonces me tengo ese libro siempre... ...y digo, bueno, pues ahora voy a actuar con este paradigma... ...o con este otro paradigma... ...y con eso me, me siento cómodo como herramienta metodológica. Pero bueno, eh, ahora ya eh, muy seriamente, como, decí, como decía antes... ...esta eh, perspectiva del, del protagonismo... Y, ...y de la participación de las mujeres en la construcción... ...de la democracia que hoy tenemos y que tenemos que seguir mejorando, es esencial. Eh, en el proyecto de ley de memoria democrática ocupa un papel es, esencial. Es verdad que en la ley 52 2007, la, la, la, la ley de memoria histórica, conocida ley de memoria histórica, que es el origen de, de, de este centro ya como, como centro nacional, eh, este tema no, no se abordaba, no, no tiene esa perspectiva de género. Es probable, probablemente porque… En el año 2007 había otras cuestiones eh, más urgentes, tanto en la agenda feminista como en la agenda memorialista. Pero ahora mismo es necesario poner al mismo nivel, eh, incorporar eh, estas cuestiones y la perspectiva de género también en, la, eh, en, la, en el análisis y en la práctica de las políticas públicas de memoria democrática. Y eso hemos intentado, que la, que la ley tenga una, el proyecto de ley tenga una perspectiva de género, tiene, una, tiene unas dimensiones generales que básicamente se articulan en dos elementos. En primer lugar, eh, la necesidad de reconocer y difundir el papel de las mujeres en la construcción de la historia, la capacidad de agencia de las mujeres. Eh, no solo, y eso está muy relacionado con el objetivo de este proyecto. Es decir, las mujeres han contribuido a la mejora de la, y a la construcción de la democracia, desde muchos sectores, desde el sindical, desde el, desde el doctrinal, el académico, del político, eh, del médico, que es el que vamos a ver hoy. Eh, y esa es una primera dimensión, ¿no? Por, volver, recuperar el patrimonio de, del, del testimonio y de la acción de las mujeres en la historia de la democracia en España. Y por, otro, y, por otro lado, también hay otra dimensión esencial, que es el reconocimiento de, la, eh, de las mujeres como víctimas. Como víctimas, no solo mmm, especialmente, especialmente como consecuencia del golpe de Estado del 36 y de la dictadura, pero no solo, pero no solo. La, las mujeres han tenido que luchar contra muchos obstáculos para llegar a consolidar elementos que consideramos hoy esenciales. En respecto de la igualdad entre mujeres y hombres. Un momento, es, evidentemente, un momento esencial en el que se consagran esos, esos, esos valores y en el que se desarrollan algunas de las prácticas es con la Constitución de 1931. Y luego me referiré a esto, ¿no? Pero es verdad que ese es un momento importante, pero no solo. Entonces, la, la ley tiene esa doble… o el proyecto de ley, perdón, tiene esa doble perspectiva de género en cuanto a la Agencia de las Mujeres y en cuanto a las mujeres como víctimas, incluso eh, como víctimas especiales, porque eh, eh, sufrían una victimización como mujeres y como por, por, su, por su naturaleza de mujeres, pero además por los roles sociales eh, a, atribuidos a su sexo, como por ejemplo podía ser mujer de, hija de, madre de sí, sí. o esposa de, que sufrían esa eh, esa eh, victimización eh, in, y en la represión eh, tanto, tanto durante la Guerra Civil como posteriormente durante la dictadura. Una victimización que además las anulaba en su capacidad de agencia. Porque en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, cuando la castigaban a una mujer por ser. a una mujer por ser la esposa de. o la hermana de o la novia de. ocultaban, se ocultaba detrás de esa etiqueta la actividad política de esa mujer, o sea, la anula... Además del castigo, la anulaban su trayectoria política. Eso lo hemos visto eh, en un libro que acabamos de publicar, eh, el exilio de las mujeres, es un libro en homenaje a Josefina Cuesta, eh, que además participan muchas profesoras eh, también de aquí de la Universidad de Salamanca, que lo hemos publicado en el Ministerio y es un análisis de diferentes historias del exilio femenino y donde vemos ...que detrás parece que las mujeres, el, digamos, la construcción patriarcal del exilio es... ...no, el que se exiliaba es él y ella la acompañaba. Y, y, y no se planteaba otra cosa, no, pero que, ¿cuál es la historia, la, la, la historia de esa mujer? Eh, ¿Por qué no volvía no a España? ¿Por qué la perseguían? ¿Por qué, por ejemplo, hay muchas mujeres que salen en el exilio... ...y son condecoradas por la República Francesa en su lucha contra el nazismo?... ...algunas con grados, eh, con grados eh, en, el ejército, en el ejército de liberación francés, ¿no? Son historias que han quedado ocultas y que yo creo que eh, es necesario que entre todos... ...y el proyecto de ellos lo hace de manera eh, estupenda. Y luego, en, en otra dimensión del proyecto de ley son algunas cuestiones muy específicas, ¿no? Pues abordar delitos, el, el recoger eh, la victimización que tenían las mujeres por unos delitos que solo podían ser ellas... Por ejemplo, los delitos relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo, la, los delitos especiales relacionados con eh, el adulterio, eh, cosas que solo, se, solo podían ser tipos específicos de, de, de las mujeres. O, por ejemplo, la situación que vivían las mujeres en el exilio, que tenían que renunciar a la nacionalidad española cuando contraían matrimonio. Eso también… ...se aborda en el, en el proyecto de ley. Eh, yo, la verdad es que lo he hecho preparando esta intervención... ...porque no se me había ocurrido antes, lo reconozco. He mirado cuántas veces se menciona en el proyecto... De, ...y fíjate que lo habré leído y estudiado... ...y ha sido un año y pico de trabajo haciendo el proyecto de ley. Pues para mi sorpresa, preparando la intervención... ...he mirado que la palabra hombres se menciona nueve veces... ...y mujeres 26 en el proyecto de, de ley... Y la verdad, me ha, me, no ha sido nada calculado, de verdad, os aseguro que lo he mirado ayer preparando la intervención. Y bueno, me parece que eso es eh, muy significativo de que realmente, eh, quizás solo en el ámbito semántico, pero que hemos, hemos objetivado ¿no? esa, esa perspectiva de género. Y luego vamos dando avances, hay, hay pasos que vamos dando eh, para concretar esta perspectiva de en enfoque de género en las políticas memorialistas, por ejemplo, ayer, es, como sabéis, se publicó el Real Decreto de, de enseñanzas secundarias. Como hay muchos historiadores, este es un tema hot para tratarlo aquí, pero bueno, para lo que afecta a mí, lo que me afecta es que se han introducido las eh, enseñanzas sobre los principios de verdad, justicia y reparación, el reconocimiento a las víctimas de los eh, de, de la guerra civil, el golpe de Estado… Eh, bueno, muchas cuestiones. Pero Literalmente, otra de las, eh, eh, otro de los contenidos mínimos es que, que está presente en el Real Decreto es la visibilización de la aportación de las mujeres, que ha marcado, a través de su compromiso y acción pacífica, gran parte de los avances y logros del Estado social y de derecho que hoy disfrutamos. Cierro comillas. Eh, eso ya es un contenido mínimo que tendrán que desarrollar las comunidades autónomas y que no hemos tenido que esperar al proyecto de ley porque como la ley de educación estaba más avanzada y se estaba redactando el Real Decreto de, de Enseñanzas Obligatorias, pues bueno, hemos podido integrar esto. Eh, no quiero enrollarme más, ya he hablado del libro de Josefina Cuesta, eh, pero... Sí que quiero decir un par de cosas que me han sugerido la, la exposición. Eh, las políticas de memoria pública o de memoria colectiva eh, no pretenden, como, como se suele decir, no pretenden cambiar la historia. La historia no se puede cambiar, la historia ya está, ya está hecha, ya no sabemos, no podemos saber el 100% de, de, de, de, de lo que pasó. El objetivo de los historiadores es precisamente desvelar y una buena política de memoria se tiene que basar en lo que, en lo que Esteban Todorov, luego es una expresión que se ha vuelto más eh, popular con el libro este de, las, de los amnésicos, de, de, de, de, de Geraldine Schwartz, eh, lo que suele llamar el trabajo de memoria. O sea, no es tanto las políticas públicas, no, no es tanto la construcción de, una, de políticas públicas democráticas, quiero decir, no es tanto la construcción de una memoria colectiva, porque eso es lo que más les gusta a las dictaduras construir una memoria intocable, intangible, permanente, rígida, estática. Eh, las políticas de memoria tienen que, tienen que avanzar, tienen que, eh, desde una perspectiva democrática, tienen que surgir de abajo arriba eh, a través de mucha…, eh, dice Todorov, que el trabajo de memoria se, son dos pilares. Por un lado, el trabajo de los historiadores en la recuperación de, eh, e interpretación de los hechos del pasado. Y, por otro lado, que es lo que yo creo que to toca a la política, es eh, la selección de, con, con el objeto de, de traslación al futuro, de consolidación, en base a unos determinados valores. Es decir, la, la, el trabajo de los historiadores, los archivos, etcétera nos da… ...una realidad o una aproximación a la realidad... ...una interpretación de la realidad con base científica... ...y las políticas públicas de memoria... ...lo que tienen que hacer es cómo abordar esa realidad... ...desde el punto de vista de unos valores. Si estamos hablando de los valores democráticos... ...como, como tiene que, que, eh, que hacer una sociedad como la nuestra... ...pues eso exige eh, hacerse muchas preguntas... Eh, ...exige conocer bien la realidad pero hacerse muchas preguntas, ¿no? Y yo creo que este, este trabajo que habéis hecho realmente permite hacerse muchas preguntas. A mí me ha sugerido dos bloques de preguntas. Un primer bloque de pregunta es el, la, historia, la historia que vuestro proyecto eh, sitúa, digamos, cómo sitúa, mejor dicho, cómo sitúa vuestro proyecto la imagen… ...que hay sobre la historia de las mujeres... ...en el siglo, en el siglo XX en España. Y es muy... Eh, es, ...hay mucha disrupción ahí... ...desde muchas perspectivas... ...porque, por un lado, tenemos la construcción... ...pues bueno, del republicanismo... ...de la construcción del republicanismo... ...la deconstrucción de esa imagen de la mujer... ...por parte de, del franquismo... ...y un tercer bloque que es... ...la reconstrucción... ...o la recuperación... ...que hace la, la, la España democrática, la España constitucional, sobre esa tradición, ¿no? Y, bueno, vuestro proyecto dice, bueno, que no todo lo que se ha contado, vuestro, vuestro tratamiento de la realidad dice, bueno, que todo lo que se ha contado no es así, no es así, ni, ni la mitificación... De, de la vinculación entre mujeres y republicanismo, ni es, por supuesto, ni es así la visión de, que, que dio el franquismo sobre las mujeres y sobre las mujeres republicanas, y tampoco es del todo cierto la, la reconstrucción que se ha ido haciendo un poco también mitológica, eh, y, y eso es muy interesante, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, lo han abordado muchas historiadoras, yo creo que hay dos eh, personas... Eh, que dos trabajos eh, esenciales, son los de Mary y Nash, y ahora también han aguado, porque eh, esa visión, eh, por un lado mito, mitificada o mitológica, y centrada también en un, eh, en, en un colectivo heroico, es que no me salía, lo había apuntado ayer, pero quería decirlo bien porque me pareció una expresión muy buena. Un colectivo heroico difuso. O sea, hablamos de las mujeres, así, en general. Claro, las mujeres en el año 30. Eh, es que no tenía nada que ver pues las campesinas de Andalucía con las eh, mujeres urbanas de clase media y eh, educadas etcétera de las grandes capitales con las mujeres de, del norte del, del norte industrializado quiero decir no te... y bueno se habla de bueno las mujeres o por otro lado se hace una visión de las mujeres de eh, personas de mujeres concretas, como, bueno, grandes pioneras, como que, bueno, pues Clara Campoamor, Victoria Kent que llegan ahí como, bueno, como ángeles caídos del cielo. Y entonces se produce, eh, un, para mí, que es lo que me hace cuestionar, eh, un, un, un análisis de, bueno, dónde queda, por un lado, la acción colectiva. O sea, porque, porque eh, evidentemente, cuando Clara Campoamor defiende el voto femenino o... Eh, otras muchas mujeres eh, lideran determinados proyectos, no es porque solo sean ellas, que eso es también, bueno, eh, es también un riesgo de, de una determinada visión del feminismo como de abanderadas. Pero bueno, detrás hay una acción colectiva muy importante, que esa acción colectiva es al final la verdadera acción política. Y eso es lo que yo creo que el riesgo que hay de una visión de individualidades, que al final parece que no hay detrás un movimiento político. Y lo que nos, lo que nos viene a contar o, o viene a explicar un proyecto como el vuestro es que precisamente hay unos movimientos políticos colectivos muy importantes que es lo que da a las mujeres esa eh, fuerza para, para situarse. ¿no? Y, y luego, por otro lado, otra cuestión que… que ...que me, me, me ha sugerido es la cuestión de la politización. O sea, detrás de esto no es solo... O sea, el, efectivamente, el feminismo es una cuestión política, muy, muy política. Y esto me lleva a la segunda gran reflexión, que, que es realmente la que eh, le he dado más vueltas... ...también un poco por el contexto que vivimos. Efectivamente, el, fe, el, el, el movimiento de mujeres y el feminismo español está muy vinculado... Eh, en los años finales del 19 y primer tercio del 30 al pacifismo, o sea, a la lucha contra la guerra de África, etc. Eh, incluso eh, Clara Campoamor, en su discurso de las, de, de, de, del voto de las Cortes, eh, digamos... Dice, oiga, que aquí han estado... ¿quién, ¿Quién fueron las primeras mujeres que salieron a la calle para decir que sus las primeras personas que, que exigieron que no fueran los soldados chicos a la guerra? Tal, tiene así un discurso muy épico ¿no? sobre eso. Entonces, eh, claro, luego, ¿cómo se hace el, el, el giro ¿no? a que hubiera entre mujeres antifascistas y mujeres libres casi 100.000 eh, mujeres movilizadas en, en, en la guerra? ¿no? Que es que es muchísimo. O sea, pensemos... Que, que no hay organizaciones que ahora mismo que sean capaces de movilizar, ¿no? Y, y bueno, me parece un, un, un análisis muy suficiente y eso está muy relacionado precisamente con una parte del discurso de la exposición de Largo Caballero, que, que es otro de los proyectos que hacemos con, con, con la Fundación Largo Caballero, con la UGT y con el, y con el centro, que eh, la, la evolución de, de, del, del, del discurso de, de, de, de, de autodefensa, que al final es… Yo creo que es la explicación, bueno, vosotros sabéis mucho más, pero yo creo que realmente eso solo se explica desde esa perspectiva previa de la acción política. O sea, cuando tú dices, oiga, que me ha costado mucho trabajo eh, conseguir esto y, y yo lo voy a defender, nunca mejor dicho, con uñas y dientes, porque, porque lo que viene es una destrucción de mi estatus de, de ciudadanía. Y, y eso, bueno, pues nos permite analizar muchas cuestiones del presente eh, ...y ya no digo nada más porque creo que el protagonismo es vuestro... ...pero bueno, como veis, me ha gustado Gracias. mucho el proyecto. Enhorabuena. Y, y espero y estoy seguro de que estamos muy convencidos... ...con el trabajo que hacemos en la Secretaría de Estado... ...que la sociedad española está muy preparada... ...para abordar estos debates, son muy necesarios... ...y hay muchísimo talento, como el de Tania y Gonzalo... ...y el de otras muchas organizaciones y muchísimo compromiso con los valores profundos de la democracia que supone tomarse en serio el análisis del, del pasado para proyectarlo hacia el futuro y fortalecer las sociedades democráticas. Muchas gracias. Ay, esto lo tengo entendido. Sí. Bueno, <coughs> perdón. Eh, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias al Centro Documental. Muchísimas gracias a, a, a la Dirección General de Memoria Democrática. Muchísimas gracias a toda la gente de Salamanca que durante años, de gente del archivo, eh, con nombres y apellidos que nos han ayudado, que nos han soportado, porque somos muy ahí de, de pedir muchas cajas, somos de esos, eh, eh, y que realmente, como bien decía antes, eh, Manuel, nosotros llevamos viniendo a Salamanca desde hace seis años preparando este proyecto. Así que, que, de verdad, muchísimas gracias por ese equipo maravilloso que tenéis en el en el archivo, porque nos han ayudado mucho. Y muchísimas gracias a Severiano, que siempre está al, al otro lado para ayudarnos a esas preguntas eh, sobre dónde puede estar esa información. Gracias a Diego, por, por el apoyo, por, por hacer posible este proyecto, también al Instituto de la Mujer, a la Fundación Rosa de Luxemburgo, a la, a la Dirección General de Memoria de Navarra, a la Generalitat de Cataluña, bueno, todos muchos que nos han apoyado. Eh, bueno, yo creo que pasaremos rápido a la parte visual práctica, porque creo que es cuando más, pero simplemente eh, nosotros iniciamos este proyecto un poco... En, en continuidad a lo que tú decías, eh, porque, bueno, porque justamente nos íbamos encontrando relatos sobre la guerra eh, donde eh, la participación de la mujer era siempre tratada desde un lugar casi, casi de anecdotario, ¿no?, era como, bueno, unas cuantas mujeres salían, se cogieron el fusil y se fueron al, al frente, ¿no?, eh, por la documentación que nosotros íbamos consultando, por otros proyectos que íbamos en los que íbamos trabajando, nos íbamos dando cuenta de que, eh, de que los nombres de mujeres que estaban alistadas a las milicias y, y al ejército, ¿no? posteriormente, pues, hombre, sin aún tener capacidad de análisis, pues, no eran pocas, ¿no? eran pocas en relación a los hombres, obviamente, pero no hace falta que todos lo relacionemos en la cantidad de los hombres, sino en su propia dinámica y en su propia capacidad. Entonces, nos decidimos hacer este proyecto también para saber de una vez por todas cuál era el número de mujeres que participaban, el número eh, en el que podríamos llegar, por eso es un, un proyecto que cabe decir que está aún activo. Nosotros llevamos hoy, justamente esta semana, toda la semana aquí en Salamanca, hemos, hemos sumado casi 300 mujeres más, ¿no? eh, así que seguimos trabajando, seguimos actualizando constantemente… Pero queríamos hacer ese censo, de alguna manera, para ofrecer esa, esa cifra y para, de alguna manera, empezar a, a saber valorar el impacto. El impacto no solamente sociológico, si lo queréis decir de esa manera, sino también a nivel de, de motivación. Como bien decía Diego, eh, eh, la, el fenómeno de la miliciana… Es un fenómeno que aparece por primera vez en la guerra civil española, pero no es un fenómeno, eh, no es una seta, es decir, no es que haya un golpe de Estado y las mujeres salen, salen como hasta ahora se ha dicho durante mucho tiempo, ¿no? Eh, salen, cogen y se van al frente o se alistan porque el novio… El padre, el marido, le, la, bueno, el padre normalmente no, pero el, el novio o los amigos la engañan y la llevan al frente. ¿no? Que esta era una de, de los mantras que se, que se decía alrededor de la figura de la miliciana, una figura muy maltratada durante toda la historia, porque siempre se ha generado un relato casi de desprecio a esa figura. ¿no? Si es engañada, por lo cual es una niña tonta que no sabe tomar sus propias decisiones, o en los casos más extremos, eran mujeres de malver, ¿no? prostitutas de bar, de barrio bajo, etcétera. etcétera. ¿no? Nosotros quisimos romper con esos estigmas, quisimos ver realmente cuál era la realidad de esas mujeres, ya precediendo de un conocimiento donde, como bien, dice, como bien decía Diego, las mujeres en los años 30 y en los finales de los años 20, durante toda la década de 1920, y, y se está politizando. La mujer española tiene herramientas de politización, tiene herramientas colectivas, tiene herramientas de emancipación y, de, y sobre todo, de, eh, de seguridad en sí mismas y de idea de colectivo y de la lucha de sus propios derechos. El feminismo de los años 20 y 30 no es el feminismo de ahora, también se tiene que entender qué feminismo y qué luchas tenían esas mujeres, pero cuando por desgracia, hay el golpe de Estado y se inicia una guerra, esas mujeres son muy conscientes de lo, que tienen, de lo que están a punto de perder si se pierde esa guerra, ¿no? de cuáles son los, si, cuál es el peligro de que entre el fascismo, sobre todo en la, ciudad, en la ciudadanía, en, en, en diríamos en todo el país, pero sobre todo en el caso de las mujeres, y salen a luchar por su libertad individual, pero también por su libertad colectiva. Son mujeres organizadas, son mujeres politizadas, son mujeres dentro de los sindicatos, son mujeres y han partidos políticos. Por lo cual, la miliciana o la mujer convertiente no es una seta, no es un gesto eh, de entusiasmo eh, del 18 de julio, que de repente eh, se ven en, salen a la calle, que hay algo de eso también, pero también en ellos, ¿no? Eh, en, con el entusiasmo de la revolución, sino que también son muy conscientes porque ya son mujeres políticas, politizadas, y ya son mujeres conscientes. Entonces, el, eh, en ese caso, el Museo Virtual eh, es un espacio también de reconocimiento de esos gestos. Ahora vamos a ir viendo un poco todos los apartados, pero también de historias individuales, ¿no?, eh, porque nosotros... Creemos, creemos que la historia también se debe construir desde lo individual a lo colectivo, creemos que la historia individual de cada una de estas mujeres también nos hace un retrato de cuáles fueron sus circunstancias. Eh, ojalá las guerras no se tuvieran que contar, porque ojalá no existieran, pero existen. Siempre han sido patrimonio del hombre, en muchos de, en la, a la hora de abordarlas, a la hora de crear un relato sobre esas guerras. Eh, la guerra civil española requiere y necesita también un relato desde lo femenino, porque, sobre todo, cuando por desgracia se perdió esa guerra, uno de los colectivos, por no decir el más dañado, también fueron las mujeres. Esas mujeres lucharon y también necesitamos saber qué perdieron, por qué luchaban, qué condiciones, qué circunstancias. Eh, y, de alguna manera, también de ese modo rompemos con esa dinámica de de ese heroísmo bélico siempre vinculado con el patriarcado siempre vinculado con la imagen del hombre ¿no? si la mujer fue también una heroína también fue a la guerra podemos relacionar mujer y guerra por de, ojalá no lo tuviéramos que hacer pero la podemos relacionar y a partir de ahí generar campos de estudio ¿no? eh, eh, y también relatos relatos individuales eh, por nuestras por nuestra la suerte, podemos decir, hemos encontrado con la investigación de este, de este proyecto, nos ha llevado a conocer a, a muchas a, a familias, ¿no? Y sucede una cosa eh, que realmente es cuando te, das, cuando te vas encontrando con esa, acaba siendo casi, casi algo normal, ¿no? Eh, también te das cuenta un poco de cómo pesan esos 40 años de dictadura, ¿no? Que creo que yo tengo 44 años y a veces no soy consciente. Yo fui la, pri la primera generación después de Franco, bueno, los dos, ¿no? Eh, y creo que aún eh, necesito eh, más conciencia emocional de lo que representó 40 años de franquismo. Si siento que no tengo ese peso y lo debería tener de algún modo. Debería ser consciente de lo que representó para mi abuela, para mi madre, ¿no? O para mi padre o para mi abuelo, ¿no? Y lo soy pero a veces emocionalmente me siento muy desvinculada. ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio so so como sociedad, ¿no? de entender qué fueron esos 40 años y cuáles fueron realmente sus consecuencias de cara a explicarlo a las nuevas generaciones. Una de las cosas que nos encontramos en las investigaciones y que también determina un poco el cómo fue tratada esa figura de la miliciana y también de ese relato que os comentaba sobre la guerra desde lo masculino, fue que… Eh, en nuestra, cada vez que intentábamos, en muchas de las veces que hemos contactado con familias, eh, pensar que nosotros solo introducimos datos de mujeres combatientes que hayan salido de eh, base eh, de fondos primarios, es decir, fondos documentales. ¿no? No, no hemos, por ahora no hemos pasado a la fase de merotecas, no, no, fondos, sí, por eso estamos aquí, ahí casi nos compramos una casa. El, entonces, una de las cosas que eh, nos, eh, nos encontrábamos de bastante común, era que acercan, hacíamos la investigación, una, vale, vamos a por esta miliciana, vamos a intentar buscar la familia y, eh, y contactábamos con la familia a través de unas investigaciones ahí eh, muy concretas y cuando nos poníamos en contacto les decíamos, mira, eh, no sé si eres sobrino o eres hijo, nieto de, tal, de esta mujer, nos decían que sí, decían, mira, es que tenemos documentación que acredita que está… Mujer fue miliciana, no es imposible. Bueno, vamos a confirmar que eres tal, sí, dirección, pensar que contamos con… Eh, sí, sí, sí, sí, es mi tía, es mi abuelas, mi madre, es igual. Eh, pues eh, la documentación dice que fue miliciana. No, no, es imposible porque no os lo hubiera dicho. Mi padre sí que lo fue, o mi tío, o mi… A... me acuerdo cuando contaba cosas de la guerra, ¿no? Ahí nos dimos cuenta de que el silencio de las mujeres que habían combatido eh, se alargó más allá de los 40 años de dictadura. Es decir, cuando de algún modo durante los 40 años de dictadura se entiende que aquí nadie decía nada, ¿no? Pero cuando llega la democracia y de alguna manera se abre el espacio a la recuperación de esa memoria, muchas veces oral... Intrafamiliar, el miedo sabemos que es algo, el silencio es algo que aún no hemos superado, pero en algunos núcleos familiares se empieza a hablar de la guerra, las mujeres callan. Las mujeres no se sienten aún liberadas ni se sienten aún representadas ni reconocidas en su función de combatiente, ¿no? Y eso seguramente tenemos que ver en cómo se recupera esa, esa ¿no?, durante la transición, cómo se recupera esa memoria, ¿no? ahí creo que tenemos que reflexionar yo personalmente me encontré eso mismo con la Sin Sombrero ¿no? sé sí, dónde estaban esas mujeres intelectuales eh, y aquí nos encontramos con esa historia ¿no? de que muchas familias no sabían que sus mujeres habían sido combatientes ¿no? otras sí y las conocemos y por suerte esas mujeres hablaron públicamente pero hay muchas que no de alguna manera este proyecto también recupera esa memoria ¿no? de esa mujer de eh, esa mujer anónima que no fue capaz, por la razón que fu fuera, a trasladar a su familia esa, ese pasado combatiente y, de algún modo, también es una forma de darle reconocimiento ¿no? y de, de contar esa vida que, no por ser anónima, no deja de ser extraordinaria. bien Bien, buenas tardes. Eh, bueno, me reitero los agradecimientos, eh, Manuel, Diego, por invitarnos y, sobre todo, más allá de la presentación de hoy, eh, por estar, ¿no?, por apoyar este proyecto que, finalmente, después de… Creo que empezamos en 2016 con la investigación, pero, finalmente, con ese apoyo desde vicepresidencia pudimos materializarlo en esta herramienta, que es el Museo Virtual… Y, como no, a todo el equipo del Centro Documental de la Memoria Histórica, que durante años y años nos ha apoyado y, finalmente, también nos facilitó muchísimo las cosas a la hora de bueno, poder dotar ¿no? a esta herramienta de, de imagen, documentos, que también es uno de los objetivos de este, de este proyecto. Me vais a perdonar, pero después de tantos días en el archivo estoy un poco aletargado. Ya sabéis cómo, cómo va esto. ...y a estas horas estoy realmente muy cansado. Eh, conforme hablabas, Diego, me iban surgiendo también las respuestas... ¿no? A, a, ...al momento que realizabas las, las preguntas. Es, es así, ¿no? Es fundamental eh, que nosotros, con nuestras investigaciones... ...el conjunto de los historiadores españoles, podamos aportar conocimiento. ¿no? Conocimiento, y en el caso de la, de la guerra concretamente... Justamente para realizar un buen análisis de qué es ¿no? eh, cu cuáles fueron aquellos hechos y justamente para, para aportar esos valores, esa cultura de la paz. Porque, contrariamente a lo que parece este proyecto, se fundamenta en, en lo contrario a la guerra, ¿no? en entender los procesos, en visibilizar también a, esas, a ese colectivo de mujeres que participaron del conflicto y, y sobre todo, educar en la cultura de la paz ¿no? y de la igualdad. Y, sobre todo, también visibilizar a ese que Aunque es pequeño cuantitativamente, es muy significativo eh, cualitativamente. Nunca antes se había dado un proceso tan masivo de la participación de las mujeres en los conflictos armados. Sí es cierto que es un proceso que es corto relativamente corto en el tiempo. Hay un, un revés importante también para estas mujeres altamente politizadas en ese espacio... Eh, pseudo-revolucionario o revolucionario directamente que vive el país, en donde se generan esas oportunidades para que algunas de ellas, las más adelantadas dentro de ese gran colectivo de mujeres militantes, den el paso a ocupar ese espacio que, que bueno, que tradicionalmente había sido un espacio de la masculinidad, ¿no? como es el ejercicio de las armas. Y sobre todo creo que es un espacio de la masculinidad porque en definitiva es lo que da derecho ¿no? a la construcción en la paz, es lo que da los derechos, la guerra. Esas mujeres avanzan y avanzan de manera mmm, muy masiva respecto a lo que se tenía eh, conocido hasta el momento. Eh, yo, cuando empecé mi tesis doctoral, estuve analizando mucho todos los subsidios de los combatientes, los voluntarios organizados en Cataluña. Enseguida me empezó… A llamar mucho la atención eso, que habían muchísimas mujeres, muchas más de, los, de las que a mí me habían enseñado en la facultad. Nosotros hemos pasado todos por, por las universidades y siempre el discurso relativo a la mujer combatiente era un poco lo que comentabas. ¿no? Había estas dos posiciones, o la mujer eh, que era extraña, ¿no? que era tan diferente que había sido combatiente, o la heroína, ¿no? la, esta construcción de la mujer eh, ...bueno, esa visión romántica casi de las combatientes y que eran pocas. Eran pocas, eran anarquistas, eran prostitutas y una serie de clichés que se han repetido constantemente desde la historiografía. Cuando empezamos a ver documentación de archivo, cuando empezamos a adentrarnos cada vez más en, en concretamente documentar eh, nominalmente a estas mujeres vemos que todo esto se difumina, prácticamente desaparece, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión política aparecen mujeres desde el centro moderado republicano hasta el movimiento libertario, pero pasando por las socialistas, pasando por las comunistas, también eh, en Cataluña, por ejemplo, mujeres de Esquerra Republicana, Estat Catalá o el PNV en el País Vasco. Entonces, hay una reacción, digamos, no desde el extremo, sino de, de, desde todo el arco político, de la izquierda o del Frente Popular, en este caso, que, que responde. ¿no? Y ahí se rompe uno de los primeros mitos. Por ejemplo, el tema de la prostitución, por descontado. ¿no? Eh, bueno Siempre se había atribuido a la expulsión de las mujeres, la cuestión de la prostitución y la cuestión de, de, de las enfermedades. ¿no? Eh, vemos que esto no es así. Las mujeres son expulsadas, no todas, muchas de ellas, pero... ...por una cuestión de un machismo imperante, o sea, no hay un, moti un motivo concreto. Simplemente son, bueno, cambios dentro de las dinámicas de la guerra... ...pero en ningún caso, y esto se había hablado mucho, eh, o se había dado por hecho... ...es el Gobierno de la República quien prohíbe a las mujeres estar, estar en el ejército. Bien, eh, diferentes cuestiones que, que, trabajándolas desde, como, como explicaba Tania, desde... La visibilización de cada una de ellas, pero en los datos en conjunto, nos aportan otra perspectiva. Nosotros hemos recogido, y lo podéis ver en el, en, en el museo, diferentes datos, o sea, sistematizamos la información. Más allá de recoger un nombre nominal, siempre vinculado a un documento que acredite que esta mujer había estado vinculada a una unidad militar, recogemos otros datos, por ejemplo, estado civil, edad… Eh, ...afiliación política, origen geográfico... ...sí. O sea, ¿Me pongo yo y tú no, no, vas hablando? No, no. No. No. ¿Tú sí, Dale, no es toda la información la que se ve aquí, la que tenemos... ...nosotros trabajamos también con... con una parte de la información que no está en abierto, pero, claro, esto nos permite trabajar en diferentes perspectivas. Por ejemplo, la cuestión de la edad. Siempre se había dicho que, que la mujer combatiente había sido una mujer joven, lo que comentabas Diego, ¿no?, que había ido detrás del marido acompañando a un hombre. Nunca se le eh, daba eh, capacidad política eh, propia, ¿no?, Claro, cuando empezamos a analizar todo el tema de, de las edades, vemos que esto no es así. Me estoy quedando sin voz y la mascarilla. El tema de, de las edades… Cuando empezamos a ver el análisis de las edades de todo el conjunto de combatientes, vemos que el tema de la edad no, no es definitivo. Tenemos mujeres desde los 67 años hasta los 15 años, pero el tramo principal, donde se concentran más del 50% de estas mujeres, está entre los 21 y los 30 años. O sea, exactamente igual que en el caso de los hombres combatientes. Entonces, eh, no se puede decir que las mujeres eran jóvenes y, por lo tanto, inconsistentes políticamente, porque si lo hiciéramos lo tendríamos que hacer también para el conjunto de los combatientes. ¿No? Estos son datos que que, bueno, que nos va facilitando la investigación. Eh, bueno, cuestiones geográficas. ¿no? Interesante también ver cómo se distribuían las mujeres a nivel de territorio. El museo nos permite trabajar con diferentes etiquetas, podemos cruzar información desde estos datos colectivos, por ejemplo, región de residencia, región de nacimiento, afiliación política, organización militar, porque en los estudios al inicio de la guerra civil hay una fragmentación muy importante en cuestiones militares, cada territorio eh, se organiza como puede, ¿No? Ahí está la organización de la zona centro, el norte, bien, diferentes organizaciones que comienzan a articular esta respuesta armada al, al golpe de Estado. Dos diferentes frentes, distribución de frentes y las unidades de combate. Eh, bueno, claramente se ve que los dos grandes núcleos eh, de mujeres combatientes voluntarias son Madrid y Barcelona, esto no quiere decir necesariamente que sean mujeres madrileñas o catalanas. Sabemos que por las cuestiones de movilidad mmm, hay una inmigración muy grande desde principios del siglo del ámbito rural a, a, la, a las zonas urbanas. Y, eh, bien, por ejemplo, si nos si fuéramos a este dato, que es el de, el de origen, que es un dato difícil de recabar generalmente porque las informaciones dentro de los documentos militares, en la fase que estamos ahora, pocas veces lo indica. Luego habría una fase posterior de identificación del recorrido vital de cada una de estas mujeres. Pero, por ejemplo, para Castilla y León nos daría que tenemos 57 mujeres combatientes eh, documentadas. ¿No? Todo esto después lo podríamos ir cruzando, por ejemplo, eh, para el caso de… ...de Madrid, afiliación política... ...toda la representación... ...de las organizaciones que tenemos documentadas... ...muchísimas... ¿No? esto también nos da una muestra muy significativa... ...justamente de lo que comentaba Diego... ¿no? ...esa, ese analgama... ¿no? Esa, ...esa participación amplísima en, en la política... Eh, ...bien, una serie de datos que bueno... ...al final permiten al usuario... ...pero también al investigador... Eh, cruzar datos, buscar buscar desde la parte familiar, digamos, a quien busca encontrar, pero también analizar estos datos. Y, y desde un primer momento tuvimos muy claro con Tania que, que esto tenía que estar en abierto, que es un proyecto que, de hecho, está empezando y creo que es un proyecto que no acabaremos nosotros, porque, claro, el objetivo de cada una de ellas es reconstruir su, su trayectoria vital, más allá de ir… ...obteniendo un dibujo del conjunto de las combatientes, es proyectar su recorrido vital. Y esto es un trabajo que, bueno, que es grande y que nosotros intentaremos llevar a cabo, pero que creo que no, no, no, no finalizará nunca. ¿no? Eh, tenemos estas 3.380 mujeres documentadas... Y es importante el tema de la documentación primaria porque justamente sabíamos que era un tema que o lo construíamos muy sólidamente o tendríamos, tendríamos muchos detractores ¿no? y, y había que salir con una base bien fundamentada. Todos los documentos... El, el museo funciona en la parte colectiva, aquí se pueden cruzar los datos, y después en la parte individual. En la sala 2 se puede buscar nominalmente con la selección previa del cruce o, o buscar directamente a la combatiente. Ay, Por ejemplo, si te vas a lista completa, este sería otro grado de información. Aquí ya podrías comenzar a buscar. Eh, Se ha quedado... Por ejemplo, una vez entras en la ficha individual, aquí ya tenemos la información más segmentada, todo lo que serían los datos civiles, si lo podríamos decir así, y luego todos los datos militares. Eh, y posteriormente intentamos finalizar cada una de estas fichas con la biografía. ¿no? Es, aquí se trata ya de sintetizar pues, cuál fue la trayectoria previa a la guerra, qué pasó después durante el exilio si continuaron combatiendo en Francia, si fueron represaliadas, si estuvieron en la prisión, un poquito cuál fue su, su trayectoria. Pero el nexo de todo esto es que todas en algún momento eh, combatieron en, en alguna unidad militar. Otra de las veo que nos está cargando, bueno, eh, siempre que tenemos la ocasión, y aquí eh, el Centro Documental de la Memoria Histórica nos ha facilitado mucho eh, el acceso a esta documentación, ...incluimos las imágenes o documentos, con esta idea de acercar a la sociedad, ¿no? al conjunto de la sociedad... ...no solo a los investigadores, esa relación con los documentos, con el archivo, ¿no? esa, esa, esa cuestión más, más de, de bueno de palpar ¿no? ese documento... ...también imágenes, fotografías, no solamente de, de archivos eh, o instituciones públicas, también privadas, el objetivo es llegar a las familias... ...y que las familias nos faciliten y de hecho está pasando esas cartas, esas fotografías personales, bueno, todo ese tipo de documentación. Y finalmente estamos intentando implementar también una locución, un audio donde recogemos o bien la experiencia de algún investigador local... ...o bien el testimonio, una fuente oral familiar ¿no? que ha implicado para la familia conocer la historia de, de su abuela, de su tía, de su madre... Eh, o intentamos también darle voz a algún documento, una, una carta, una cuestión así. Entonces, bueno, son distintas maneras de, de acercar pues, los contenidos a un conjunto diverso ¿no? de, de la población. He de decir que hace unos días que no lo miro, pero diría que la página o el, el museo estuvo se dio de alta en abril del 21 y habíamos superado las 200.000 visitas. Eh, hace unas semanas. Así que, bien, parece que hay interés en conocer, ¿no?, y, y en navegar y en, bueno, en profundizar sobre estos contenidos. ¿No aparte las otras partes? Eh... Continúa, pues, sí. Aparte del, del, del… bueno, es un de sillas… Eh... Bueno, como decía Gonzalo, ¿no? eh, sí, La entrada, el museo tiene esta entrada de portal virtual, también las redes sociales, es un buen canal de, de, de, con, de contacto, de ir publicando ¿no? los perfiles de estas mujeres. Como, como espacio museográfico que se debe entender como tal, nosotros eh, sí que intentamos construir una idea virtual de lo que podía ser un museo, por lo cual nos movemos siempre con en salas, exposición, no sé, con, un, con un lenguaje museográfico. Como decía Gonzalo, pues la sala 1 es el mapa que habéis visto, eh, la 2 es las individuales y después, eh, eh, después está la exposición permanente. no Esta exposición permanente es una exposición que trata sobre <tose> todo el tema... Eh, que, hemos, ...que hemos estado hablando sobre la mujer, sobre la República y nueva ciudadanía... sublevación de los militares, el conflicto armado... ...es decir, es un intento eh, de alguna manera de reescribir ese relato... ...obviamente desde un texto que se tiene que leer en una web... ...por lo cual no estamos hablando de una cátedra, pero sí con textos amenos... ...pero, pero también muy pensado para que se convierta en una herramienta también educativa... <coughs> ...lo importante es lo visual vivimos en la época de las imágenes, por lo cual, una, y eso funciona, si lo veis clarísimamente, en las redes sociales, un tuit con una buena imagen es un éxito asegurado, ¿no? y a partir de ahí, eh, entonces, bueno, pues un poco dar también, eh, como decía Gonzalo, eh, eh, poni poniendo en valor ese, ese documento, ese objeto que es el archivo, ¿no? porque nosotros también eh, una de las cosas que defendemos es que este país eh, le da muchas veces la espalda al archivo, eh, tenemos que hacer política de archivo, tenemos que hacer eh, eh, educación de archivo, eh, los niños y niñas tienen que ver los archivos, tienen que saber que esto existe porque sin esos archivos no sí, la memoria solo podría ser eh, construida a partir de, de aquello que nos han contado ¿no? y justamente nosotros podemos ahora hacer este trabajo porque hay archivos, si no si nos hubiéramos quedado con el relato, ese relato fragmentado y esas suposiciones que nunca se hubieran podido eh, acabar de, de concretar y de, y de plasmar, ya no solo en un proyecto así, sino en libros y en esa historia, ¿no? que sí que, que, que la historia tiene que estar siempre reinventándose eh, o reescribiéndose. ¿no? Bueno, aquí tenemos a María Zambrano que, como sabéis, fue miliciana. ¿no? Eh, o sea, me, hoy hemos encontrado un documento de María Zambrano, también, en el batallón de, de, hierro, el batallón de hierro. De batallón de Hierro. Y es que cada vez que me encuentro un documento de María Zambrano en el frente, es como… me entra como una emoción, ¿no? Sí. <coughs> eh, bueno, eh, eso por un lado, ¿no? Pues, bueno, hay como todas la, <coughs> las partes estas que… ...que consideramos las combatientes, milicias voluntarias, milicias antifascistas, mujeres soldados... ...bueno, eh, esto está permanente, siempre así, pues siempre está en la web... ...y después tenemos un espacio que son las exposiciones temporales... ...donde invitamos artistas eh, que trabajan eh, gráficamente, pictóricamente... ...cualquier disciplina artística sobre el tema de la memoria... ¿No? Que creemos que también es muy importante prestar mucha atención a estos artistas que están trabajando la memoria desde otros lugares que no son la pura, eh, diríamos, divulgación histórica o de documentación, ¿no? sino que están explorando a través del arte cómo recuperar. Eh, ahora tenemos, eh, bueno, esta es la primera que inauguramos, que es desde el subtierro, desde el sub que es de Adriana Vilaguevara, que es una artista que trabaja mucho sobre aspectos eh, también eh, etnográficos, etcétera, etcétera, y ella tenía un proyecto muy interesante porque estuvo filmando durante un año… Eh, con 16 milímetros fosas que se estaban desenterrando, después cogió estas películas en 16 milímetros y las enterró en los mismos en la misma tierra de las fosas. ¿no? Y entonces, bueno, después hizo una performance sobre el paso del tiempo. Bueno, la tenéis aquí, tenéis en la película, ella también es cineasta. <risa> y, y, y bueno, y explica todo el proceso ¿no? de revelar... Bueno, esta es una de las exposiciones, os lo digo porque... Tenéis aquí hasta el final y tenéis aquí la película final, el tráiler de la película, eh, y el resultado de este experimento. ¿no? Y después la actual, que, que es Muros de Bitácora, y que eh, bueno que es el, es este, graf, este artista que está haciendo grandes grafitis o grandes... Eh, pinturas en muros y que representan y que tienen una representación eh, a partir de fotografías eh, sobre la guerra ¿no? que también es, una, es un no sé si habéis visto este tipo de, de, de murales de obras ¿no? y que lo que hace es reivindicar eh, los espacios de memoria pues a través de eh, reproducir fotografías o espacios perdidos eh, para la ciudadanía ¿no? y que recupera sí, son realmente muy impresionantes también sí. y hay uno que creo que es como el de la chica ¿no? es el, como el más Sí, es un proyecto muy interesante esta capacidad que tiene Rock, que es el artista ¿no? de, de generar en la comunidad un debate respecto a la memoria y hacer un proceso público también de construcción de esa memoria que finalmente se plasma en, en, esta, en esta obra de arte que queda permanentemente ¿no? Y realmente es impresionante. creemos que era una manera también muy transversal de, de tocar los temas de la memoria, ¿no? De, de abordarlos. Uh -huh. y, y decidimos incluir su trabajo en la exposición permanente. Como veis, el Museo Virtual al final es una herramienta donde no solo se deposita nuestro nuestra investigación, esta investigación que hace siete años que iniciamos, donde además de visualizar a las mujeres a cada una de ellas aportamos una visión de colectivo y con eso se construye o se ha construido la exposición permanente, que sirve de una manera muy didáctica para entender la guerra desde la perspectiva de género, sino que también es una herramienta de intercambio, donde también buscamos conectar con, con, con los usuarios que nos faciliten información, que participen también de ese proceso de construcción de la memoria de las mujeres combatientes y donde también hay un espacio para... ...temas más transversales, ¿no? como sería el caso de como el caso de las exposiciones eh, temporales. Uh -huh. Además, creo que es una herramienta que, al ser digital ¿no? y, y acompañado de esas redes sociales... ...nos facilita mucho las cosas. Y además que es, es permanente, siempre está ahí y siempre estará ahí. ¿no? Como herramienta también educativa, que es un paso que aún nos falta dar, ¿no? crear esos contenidos... ...para facilitar el trabajo en las aulas, pero que está previsto en la web, Sí, aquí también podéis, pues, con, en la línea que decíamos de poner en valor eh, el, eh, las fuentes documentales que consultamos. Eh, si sí, somos muy sí, ap apostamos por la transparencia porque creemos que de esa manera podemos eh, conseguir lazos de colaboración ¿no? y que porque además esa es una memoria que nos pertenece a todas entonces eh, y es un relato que nos pertenece la única manera de conseguir realmente un cambio de paradigma en el relato histórico sobre la guerra y sobre lo, lo que sucede después y lo que sucedió antes es compartir toda esa información para que aquellas y aquellos que lo necesiten y que eh, quieran seguir eh, esa línea de trabajo esa línea de investigación vayamos nos vayamos complementando no eh, porque si en este caso la un, el, el, realmente el éxito viene en, en el momento en que eso se consigue traspasar la línea de los investigadores que estamos haciendo en esto para convertirse en algo que sea un reclamo no si una necesidad social la de empezar a preguntarnos dónde están ellas ¿no? y por qué, si no están, por qué no están y si están, en qué condiciones están ¿no? que creo que, que es la base de la transformación del relato respecto a las mujeres ¿no? si preguntarnos que no por ser pocas deja de tener importancia cuál y si son pocas, dónde están porque no es que desaparezcan ¿no? es decir, no es que de repente desaparezcan sino que eso también ...habla del momento, que en este caso no son pocas, ¿eh? pero ya habla del momento social, ¿no? Sí, es que no son pocas ni muchas, son las que son, son, las que son. y se trataba de eso, de sí. comenzar a hablar con propiedad... ...porque al final salíamos de una base donde la gente opinaba sobre cuestiones que no estaban bien documentadas. Entonces, el objetivo es no es ni muchas ni pocas, otra cosa, es si son significativas, si no, en el conjunto de la guerra, en cuestiones bélicas, seguro que no, porque... No son suficiente Estamos hablando de un ejército que movilizó, mo, movilizó alrededor de 800.000 efectivos durante la guerra. Estamos hablando de que nosotros, en una fase muy preliminar, tenemos 3.400, podremos llegar a las. calculamos 7.000, 8.000, con mucho trabajo y muchas horas en el archivo. Eh, pero sí que son muy relevantes en, en la cuestión social, ¿no? ...lo que implica el impacto, no solamente en España... ...sino para el conjunto de las mujeres europeas... ...en los conflictos que vendrán después... Ese, ese, ...esa visualización de esas mujeres que avanzan, ¿no? Que avanzan, y lo vuelvo a repetir... ...en un espacio temporal bastante corto... ...porque los hombres republicanos ejercen... ...y ejercen con mucha autoridad... ...las expulsan sin miramientos... ...en la mayoría de los casos, no en todos... Hemos, ...creo que tenemos documentadas... ...ahora no sé con los últimos días... ...pero alrededor de 400 mujeres que continúan combatiendo en la Batalla del Ebro, eh, en Teruel, en todos los escenarios de la guerra. 400 que están vinculadas al Ejército Popular de la República después de la militarización. Mujeres, eh, comisarios políticos, tenientes, capitanes, comandantes, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que eh, hay una reacción de los hombres. Mm, básicamente, la Revolución está muy bien, pero no tanto. O sea que… Eh, os volvéis para atrás, ¿no? Y ellas son, se sienten profundamente humilladas, en realidad, porque justamente son muy, mujeres que tienen una trayectoria larga de militancia, de compromiso y que justamente creen en lo que están haciendo y los hombres básicamente las expulsan y esa yo creo que es la primera gran derrota para este colectivo de mujeres. Luego vendrá la, la derrota aún más, más consolidada, ¿no? Pero, pero es así, se las expulsa por, porque simplemente... ...no quieren no. que esté allí. ¿Tenías una de Salamanca para Sí. sí. sí. Te, pues, no, Espera, no, que teníamos... Bueno, las de... Así como, Bueno, como dato anecdótico... Como las de Salamanca. Que no sé si lo sabéis. Bueno, nosotros hemos documentado 12... 12 con ...mujeres combatientes... ...de Salamanca y provincia. Todo, es importante lo que dice Gonzalo... ...del tema del natural de... ...porque es un dato que solo se da en algunos archivos muy concretos, como fichas de inscripción, pero si ves nóminas ¿no? y todo eso, muchas veces dicen, vive en Madrid, pero entonces, bueno, vamos poco a poco rastreando cada una de ellas y ahí encontrando eh, el, orig su el origen, ¿no? Así que pueden ser más de las que aparecen. Sí, sí, sin duda. Car Carmen Moreno García, por ejemplo. Hala. Es que no va muy bien, ¿no? ah. ah, vale, ya. Ella, ¿no? Carmen Moreno García, Cabrillas, Salamanca. Eh, en, nacida en 1915, casada. Este es otro tema interesante: el tema de casada, viuda. Ellos también, otra, otra. No son jóvenes, eh, solteras. Pues varias casadas y algunas divorciadas. ¿eh? Sí, por ejemplo, tenemos un caso en la, en la columna Durruti de una mujer con dos hijos. Se va con el marido el marido muere enseguida, no se va con él, se van juntos, y ella continúa en la columna combatiendo, solo vuelve para dejar a los hijos con los padres, cuando se militariza la columna ella continúa en la sección de blindados y acaba muriendo finalmente en Santa Quiteria, pero vamos, es, una, es un caso paradigmático. O por ejemplo el caso de Pepita La Guarda también, conocemos muy bien, uh -huh. Lo típico, ¿no? Iba detrás del marido. Pues tenemos las, las memorias del novio, su novio de aquella época, y justamente él dice que él no quería ir a la guerra. Él era un, un curtido militante de las Juventudes Libertarias de Barcelona y cuando hay el, eh, sucede la revolución el tipo se escaquea y lo reconocen sus memorias. Y dice, yo no quería ir a la guerra para nada. Pero ella se alista y como ella se alista, él decide ir detrás. Y no solo eso, cuando están en Huesca, ante el asalto a Huesca, él se hace el enfermo, ella se sube en un tanque, participa en el asalto y muere allí. Con esto quiero decir que al final ¿no? esa visión de las cosas, eh, cuando te acercas, pues eh, bueno tiene otras perspectivas. Bueno, lo que decíamos respecto a la puesta en valor del archivo, aquí sí que reiteramos de nuevo… Nuestro agradecimiento a la colaboración de Archivos Estatales, sobre todo del Centro Documental de Memoria Histórica, por eh, esta eh, digitalización, esta, esta documentación que permite poner en valor no solamente la información, sino insistimos en lo importante que es conservar así, que todos tengamos claro el patrimonio inmenso que tenemos eh, con estas eh, con esta documentación. ¿no? Eh, no sé si hay otra, así como ah te pongo que no, es que no funcionan no las ah, vale verdad vale. bueno hay 12 mujeres de, de Salamanca que estuvieron en las milicias con, yo diría que casi todas ellas sino en el quinto regimiento en, el, en las milicias castellanas en comuneros sí, Castilla -León, ¿eh? Castilla León, no sé. Castilla -León, sí sí bueno el Claro, no todas. Claro, después otra cosa es las fotografías, como decíamos, ¿no? Uy. Se va moviendo. Eh, residente en Segovia. Eh, estamos ahí. Es, es, es un proyecto en en, cual, en en constante actualización. Es un proyecto en el que eh, estamos seguimos trabajando. Muchas gracias. Sí muchas, sí, muchas gracias por este proyecto, que a mí me parece fascinante porque estáis combinando y mostrando también que es importante no vamos a decir poner en valor sino que mostrando los documentos de archivo combinado con las historias y los relatos de esas mujeres y a medida que ibais hablando eh, pues a mí se me ocurrían dos cosas una creo que la, ya la ha contestado Gonzalo no el número de mujeres y yo iba a preguntar cuál fue la reacción la reacción de las mujeres cuando en el proceso de militarización prácticamente desaparecen de las de las milicias no pero creo que ya has contestado un poco no que se sienten humilladas que se sienten marginadas y que en cierto modo dentro de los propios sectores que ellas con podía considerar progres se dan cuenta que no lo son tanto no es un poco sí sí realmente es así aunque hay que destacar también que las que abogan por la retirada de las mujeres también y supongo que es una cuestión orgánica eh, son justamente mujeres libres y y las mujeres del Partido Comunista, a partir de octubre, noviembre, comienzan a publicar justamente eso, no las mujeres a la retaguardia. Supongo que obedece a una cuestión orgánica también, ¿no? de directrices, pero, pero sí, eh, las últimas, cuando algunas son expulsadas en, en julio, muchas llegan a, bueno, muy avanzada la guerra, aunque también continúan otras, eh, la sensación sí, es, de, es de humillación y de, bueno, de haber perdido también esa batalla, ¿no? Esa batalla... Yo, yo creo que desde esa perspectiva dinámica a la que me refería antes, hay otra cosa que es muy interesante, yo, que, es, que este proyecto pone de manifiesto, que es precisamente, eh, en, esa, la pregunta, en el sentido de la pregunta de Manuel, eh, el, el, el por qué… Eh, cuando decía en mi primera intervención que uno de los momentos claves es precisamente la constitución del 31, pero no, no, no podemos caer en la mitificación de que porque hay voto femenino y porque la ley del divorcio y tal se acaba el, el patriarcado y el machismo en la cultura, porque uno de los ejemplos es, es este. ¿no? Y, y entonces, desde una perspectiva, desde eh, esa perspectiva digamos, de largo recorrido o dinámica que decía antes, yo creo que una enseñanza que podemos aprender en el fortalecimiento de una sociedad democrática ahora, es, es, es, va en ese sentido en, en dos dimensiones. Por un lado, que puede haber reformas muy radicales que no cambien para nada las estructuras sociales y la visión eh, cultural y social de una cuestión concreta, como puede ser en este caso la, la, las mujeres, pero es muy paradigmático. Y, por otro lado, cómo hay que trabajar para consolidar. Reformas que pueden ser muy que es necesario hacerlas y que pueden ser muy radicales. Hay que trabajar también eh, elementos muy básicos de educación, de cultura, de sensibilización, porque si no no sirve para nada. Y esa esa, esa experiencia histórica lo demuestra. Como puede haber unas mujeres muy politizadas, un marco jurídico eh, muy avanzado, pero una sociedad y lo que es más importante, una eh, vanguardia política que no, que no había asumido realmente eh, lo profundo que significaban esas reformas que sí se habían incorporado al ordenamiento jurídico. ¿no? Y a mí me parece un tema muy importante de, de valoración y, y de análisis que pone de manifiesto esta, esta cuestión. Eh, para cerrar el tema de, de la expulsión… Eh... Claro, todo el proceso, y, y me gusta recalcarlo porque al final los más duros de todas las organizaciones con sus propias militantes fueron los del Movimiento Libertario, y lo estamos viendo claramente en, en toda la documentación. En Cataluña hay un proceso muy, muy duro contra las mujeres anarquistas en el frente. Las primeras las empiezan a expulsar con la acusación del tema de la prostitución. Hay una campaña mediática muy fuerte también en la retaguardia, pero cuando ya quedan mujeres que tienen una trayectoria intachable, que no se las puede acusar de nada, comienzan a publicar en portadas de sus, de sus revistas de combate que la mujer es simplemente eh, inferior físicamente. ¿no? Atribuyen la cuestión física y eso saliendo de, supuestamente de una opción política que tiene la igualdad ¿no? como, como bien supremo. O sea que es curioso y, y a mí me ha sorprendido también cómo son los, los hombres... ...del movimiento anarquista, los, los más machistas en este caso... ...y en cambio, hay una llamada muy grande desde las organizaciones... ...por ejemplo, el Partido Comunista, intenta aglutinar como mínimo... ...en un primer momento a las, a las mujeres entre sus filas... ...se ve clarísimamente en el quinto regimiento... ...así que bueno, también hay esta disparidad ¿no? y todo este proceso de, de exclusión. Una parte del proyecto que se ve muy bien, que es la de los carteles... Sí. ...que antes lo comentaba con Tania, que realmente hay, hay algunos que son una, una visión de la mujer terrible hay una hay un creo que creo que lo he visto en esta uno un, un cartel que sale una mujer que es la muerte y que agarra a un soldado que las, las, es, es una y es y eran, eh, cosas de propaganda que o sea, digamos que su objetivo era precisamente lanzar esa, o sea, lo, el objetivo era lanzar ese mensaje no es que era subliminal no no era eh, eh, hay algunos carteles muy muy significativos en esa Creo que había una pregunta. Sí. sí, si alguien quiere hacer una pregunta. Tenemos el inalámbrico. Miguel. Sí. Ya está, ¿no? Bueno, no sé. Creo que no está esto. Bueno, creo que se me oye igual. Sí, sí que está. Eh, respecto a los decretos de militarización, a mí sí me interesaba, el, pero ya lo ha contestado eh, el, el investigador, después de esos decretos que se mantuvieron algunas de estas mujeres combatiendo ¿no? y esta estrategia para eliminarlas de los frentes y los debates internos que, surgirió, que surgieron dentro de sobre todo de mujeres libres ¿no? y de eso de las mujeres a la retaguardia y darles ese valor de que era tan vital su papel en la retaguardia como en el frente, porque eh, si no había un sostén atrás, no podría haber avances militares no esa esa idea esa es la parte positiva no que se intentó decir de que la mujer en la incorporación al mundo del trabajo de una forma más más determinante no a la hora de eh, intentar disminuir el ataque que se había hecho acusándolas de, de contagiadoras de enfermedades venerias de una forma masiva ¿no? y eh, también esa idea de que primero vamos a acabar con el fascismo y después ya eh, conseguiremos la revolución de género y conseguiremos la, la igualdad era como esa idea de que al final la igualdad se iba a conseguir si acababan con las tropas fascistas es muy interesante ese, ese proceso de, de, re, de intentar retirarlas pero darles como un caramelo de que bueno ahora estáis os estamos atacando para el final al final vais a conseguir el puesto que merecéis cuando acabemos con el fascismo que es el, el verdadero enemigo. Respecto al silencio que habíais decretado de esas familias que no conocen, que eran militantes, sus familiares, ¿no? esas mujeres valientes que dieron la cara, sucede lo mismo con las mujeres que estaban en las cárceles. Y no solo ahora, eh, cuando preguntas a las familias, sino en ese mismo tiempo, en las cárceles a los hombres se les llevaban paquetes, se les llevaba todo tipo de, de comida, vemos decenas de mujeres a las puertas de las cárceles para precisamente entregarles eso. ¿no? Y a las mujeres que estaban presas no se les aportaba tanta ayuda, porque se creía que en las propias cárceles iban a poder coser llevar a cabo determinadas funciones para, para mantenerse. Y lo mismo sucede con el en la redención de penas por el trabajo, que no hay tanta oferta para las mujeres. ¿no? Que se da como esa idea de que hay que ocultar y que como que es un desprestigio para la familia. En cambio, si es un hombre, es más orgullo no el que supone tener el, el traje de miliciano en, en casa, orgulloso de que está en la cárcel porque ha sido un miliciano. En cambio, si es una miliciana, ya hay más... Eh, ...problemas para reconocerlo, incluso para dar ese, ese apoyo que necesitaban en unos momentos tan críticos... ...que estaban sufriendo por la cruel represión franquista. Bueno, tenía algunas cosas más apuntadas. El tema de la guerrilla, sino, aquí estamos analizando mujeres combatientes en periodo bélico... ...pero si nos vamos a la resistencia antifranquista, siempre se dijo que las guerrilleras no tenían un papel vital... ...pero si, quiénes eran las enlaces de la guerrilla el 50% de, lo, de los enlaces eran mujeres. ¿Qué hubiera sido de la resistencia antifascista, guerrillera sin el apoyo vital de las mujeres? Entonces, me, me encantan este tipo de proyectos porque se visibiliza esta, esta situación, como te, debemos hacer en otros campos, ¿no? también en este que, que les mencionaba de, de la guerrilla. Eh, y ya por último, que no quiero extenderme ni, ni dar más el, el rollo, el tema de, del Frente Norte, veíamos eh, 12 en, 15 en Castilla y León, es muy difícil sacarlas, pero al final van a apareciendo en, en documentos que no sabes muy bien por qué están ahí, pero aparece el batallón y qué casualidad que casi la mitad eran mujeres. Y en esto, si hablamos del Frente Norte, que es un frente más desconocido, yo soy de la provincia de León y parece que no hubo guerra, pero sí que la hubo y las mujeres combatieron. Y hay casos incluso de mujeres que matan a otras mujeres del otro bando y eh, se, se mitifica incluso con eh, el relatos de literatura, ¿no? De Concha Espina escribiendo a las princesas en martirio este tipo de cuestiones de, o oh, eh, las enfermeras ángeles del bando sublevado asesinadas por esas milicianas viciosas arpías llenas, ese tipo de apelativos que se utilizan en ese discurso franquista en contra de las milicianas, ¿no? Entonces, sí que hay que darle eh, lo que estáis haciendo es fundamental muchas gracias por hacerlo, Seguir así intentaremos apoyaros porque sí que tenemos algunos más datos ¿no? de, de este Frente Norte, de, de, de Castilla y León, incluso algunas que tenéis ahí como de Madrid o que combatieron en Frente de Madrid, eran de procedencia de, de estas zonas del norte y a lo mejor no está recogido. Entonces, todo lo que podamos aportar para que sea un proyecto enriquecedor. O sea, He visto que hay una pestañita en la que podemos eh, daros información, todo lo que tengamos, compartir, es vital para, para sacar adelante estos proyectos y… Es, gracias, definitivamente gracias por el proyecto. Enhorabuena y por la presentación y todo lo que hacéis y seguir con ánimo los archivos, que es una herramienta fundamental para el conocimiento de la historia y la difusión de esa historia. ¿no? Gracias y gracias. Bueno, gracias a ti. <ríe> Qué emoción. Eh... No, no, por supuesto. Bueno, es lo que hablábamos antes de la colaboración, ¿no? Y efectivamente sabemos que aquí hay muchas figuras mujeres que son Salamanca León, el Frente Norte, como bien dices, eh, es un frente aún para explorar para nosotros y, y bueno, como está previsto que sigamos viniendo, estamos encantados porque además lo mismo te decimos, es decir, está a tu disposición para las investigaciones para los estudios que, en los que trabajáis y, y todo lo, en lo que podamos ayudaros, pues ahí haremos colectividad y comunidad. Sí, mira, respecto a las mujeres que continúan luchando, la, por ejemplo, tenemos este caso, es muy significativo, lo pongo, porque es, es justamente lo que estabas explicando, Enriqueta Otero Blanco, creo que era maestra, si no me equivoco, maestra nacional, eh, Sí, maestra. Ella vive en Madrid, va como miliciana, luego se queda en el ejército, división 46. Pero es que después de la guerra combate con la guerrilla en Galicia hasta el año 46, hasta que es eh, detenida y condenada a 30 años de prisión, de prisión. Creo que los cumple casi 20, los cumple 18 o 20. Bueno, este es un poco el objetivo también. Estamos rastreando también todas las combatientes que van a Francia y cómo después contribuyen a la derrota... ...del nacionalsocialismo y del fascismo europeo. Tenemos otro grupo eh, formado por catalanes ...que acaban combatiendo con Tito, por ejemplo, en Yugoslavia. Eh, bien, todas sus trayectorias posteriores en el exilio... ...en la resistencia en España también. Bueno, por eso decía que es un, es un trabajo que se extiende... ...en cada una de sus vidas y en, y en esos diferentes procesos... ¿no? ...que ocupan ese espacio, ese espacio vital. Y respecto a la distribución territorial está clarísimo nosotros y he dicho que es un poco estamos en la fase más preliminar y como todo ya sabéis cómo va en el planteamiento de los objetivos fuimos a los fondos documentales más obvios, por ejemplo, el de el fondo de subsidios del Comité Central de las Milicias Antifascistas de Cataluña, que nos aporta estas 1150 solo de las de Barcelona. Después estaba la parte de las comarcas, este no está consultado aún en profundidad y las de Madrid, sobre todo Quinto Regimiento y otras unidades grandes. Pero conforme vayamos avanzando hacia los distintos archivos y fuentes documentales, iremos ampliando a todas las regiones de, del territorio peninsular. Eh, pero bien, es un proceso, un proceso largo. Aquí yo creo que se ve claramente, ¿no? si no hay 31 andaluzas, es imposible. Es decir, hay muchas más, pero que estamos en esa... Bueno, ya no, no nos estamos excusando, pero es que es justamente es la complejidad, ¿no? Porque insistimos mucho cada vez que encontramos una, ¿de dónde es? ¿de dónde es? Pero claro, buscar, entonces pues ya es otra investigación casi genealógica de ir buscando a esa mujer los apellidos, de dónde vienen, dónde puede ser, puede ser que aquí, no sé qué, claro, como, porque sí que queremos eh, conseguir que todas estas mujeres tengan toda la información y también para dar un lugar de encuentro, ¿no? De, de mucha gente que nos ha a, a, a gente que nos ha escrito. Muy, import, muy, muy emocionante respecto a eso, que fue justamente con el Ministerio de Educación. Yo está, estábamos trabajando con leer.es, que es esa web de bueno, ese portal de herramientas educativas que tiene el Ministerio de Educación. Eh, con, un proyecto, con el proyecto educativo de la sin sombrero y bueno, estábamos trabajando así en online y de repente les hablé de este proyecto que estábamos con esto <coughs> y había en esa reunión un chico que era eh, bueno, que era un técnico que acaba de entrar y bueno, estuvimos hablando de esto y estábamos hablando de este proyecto y de repente bueno, cambiamos de tema y vemos que el chico de repente se, bueno, se, se pone a llorar. Y nos quedamos todos un poco como, ostras, ¿qué le pasa? ¿no? Y nada, pidió irse de la reunión y nos quedamos un poco compungidas, pero no sabíamos muy bien qué había pasado. Bueno, pues después me llamó inmediatamente y me dijo, discúlpame, pero es que acabo de encontrar a mi abuela en el museo. ¿no? Entonces, fue como, eh, sí, no pudo, sí, con la conversación de que yo les presentaba el proyecto y no sé qué, ¿qué os parece, si sí, el chico había puesto, porque algo había oído de la abuela que le había dicho que, había estado en la guerra y había puesto el nombre de la abuela y le había salido toda la información de la abuela, ¿no? Entonces, de repente, se había como venido abajo, pero a la vez de emoción, de pensar, ostras, por fin, entonces, que bueno, que había llamado a toda la familia, que no sé qué, ¿no? Bueno, pues ahí también es un poco ese espacio también para las familias, para que se encuentren, ¿no? Como un lugar de… y que también es importante en ese sentido del archivo, para que sepan dónde se tienen que dirigir por... para buscar más información, ¿no? O para seguirle más la pista. Hay que nos La enhorabuena y las gracias. La enhorabuena porque es un trabajo excelente. Yo he estado ya buceando por todas las diferentes salas, los diferentes departamentos y me parece un gran trabajo el que estáis haciendo. Y las gracias porque estáis dando a conocer una faceta de la mujer represaliada que que prácticamente no de cara al gran público no se conocía, porque sí, de una forma, como decía Diego, la mujer represaliada fue represaliada por ser mujer de hermana de... Pero las mujeres que llegan a la cárcel, que tienen consejos de guerra, en esos consejos de guerra es cuando realmente sale la afiliación política. Sus ideas participan en mítines, participan en manifestaciones, están las primeras a la hora de reivindicar sus derechos. Claro, eso se sabe cuando llega ahí al consejo de guerra donde salen todos estos detalles como mucho estamos conociendo sobre todo en esta zona porque ha sido una zona pues más bien bueno primer momento al lado de franco super represaliada las mujeres que se, se van al monte que se van al monte que se unen a la guerrilla antifascista y son mujeres que en principio bueno por amor no cuando empiezas a profundizar en esas historias, no van por amor, consideran que es la única forma en un momento determinado de luchar contra, contra Franco, de luchar, tener esa lucha que de otra forma no la conseguirían. Entonces, este es otro paso más, el de la mujer combatiente, que parece que nos asusta un poco y, y hasta parece increíble. Entonces, es importante demostrar y dar a conocer que esas mujeres también estuvieron en el frente y que no eran militares. Acabamos de ver, eh, eh, no recuerdo el nombre ahora, de Cabrillas, que era sastra. Entonces, no eran mujeres que realmente fueran militares, pero consideraron en ese momento que era una forma de seguir con su lucha, una lucha que habían iniciado antes, porque no creo que se les despertara el espíritu militar de, de golpe, sino... Algo que llevaban dentro y que consideraron que la forma mejor de estar ahí y de tirar adelante de España era uniéndose a los militares. Por eso, muchísimas gracias y también dentro de lo que podamos colaborar, que contéis con nosotros, pero gracias, gracias. Bueno, gracias a, a, a ti a la asociación por, por trabajar también por los derechos por la memoria. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues si sí, no hay ninguna intervención más. La verdad que este, esta presentación la pensamos mmm, en torno al 8 de marzo, pero por un motivo o por otro no se pudo llevar a cabo. Entonces, la hemos pospuesto para finales, ya sea finales de marzo, pero sí que la habíamos pensado para, para el Día Internacional de la Mujer. De todas formas, a mí me parece que ha sido, nos ha mostrado... Eh, un proyecto muy interesante, es un proyecto que está en marcha, que queda mucho por hacer, porque no sé qué, qué número de mujeres, no sé si hay alguna cifra, aparte de lo que vosotros vais contrastando, no sé si hay alguna cifra a la que debemos aproximarnos eh, en torno al número de mujeres que pudieron participar en las, en las milicias, ya no digo las unidades militares una vez que fueron regularizadas, pero bueno, la verdad es que que es interesante, que hay que seguir con el proyecto, que hay sugerencias, se está haciendo tarde, pero cuando hablabais del silencio yo me estaba acordando de, hace muy poco presentamos aquí un libro de un autor de Astorga que fue al revés, en la zona del Bierzo se encontró con relatos de muchas mujeres y que él, que esperaba que no le iban a contar esos relatos, pues en base a esos relatos ha construido unas novelas eh, ...novelas cortas y son mujeres que bien ellas o bien los maridos han sido protagonistas... ...en otras zonas de España y resulta que los desterraron al Bierzo... ...y allí protagonizan una revuelta sobre el pan... ...y pues este autor construyó unos relatos cortos en base a esas historias... ...que él nos esperaba que fueran quizás eh, tan claras y, y fueron las mujeres... ...las que lo protagonizaban y las que la contaban, o sea que no siempre hay un silencio, ¿no?, pero la verdad es que estaban basados en esas experiencias. Y nada más, agradeceros a todos por estar hoy aquí y especialmente a los componentes de la mesa por haber hecho esfuerzo por estar hoy entre nosotros y esperemos vernos en…, bueno, el lunes tenemos otra presentación, que también es interesante, pero esperemos vernos pronto. Muchas Gracias.